Dios te encuentro so <laughs> Gloriosa luz resplandece en él más que el amanecer brilla siempre su gloria encontré esa luz era lo que faltaba en mí gloriosa luz resplandece en él más que el amanecer brilla siempre su gloria encontré esa luz era lo que faltaba